la tarea 1 en la plataforma de estudios del Diplomado de Herramientas Digitales para la Docencia. Ya tenemos nuestro documento creado, que es la presentación en diapositiva con la narrativa de los tres elementos. En esta oportunidad debemos abrir nuestro espacio virtual en donde almacenar las informaciones. A esos fines, accedemos a nuestro explorador Google, iniciamos sesión, abrimos el espacio virtual denominado Drive, que quiere decir memoria, en este caso en la nube, mostrada a mano derecha en la parte superior. Se accede en los nueve puntos que dan paso a más aplicaciones, una vez accedemos al drive, debemos crear una carpeta conteniendo todas las evidencias de nuestro avance en nuestro curso. A tales fines, tenemos el botón de la parte superior izquierda Denominado Nuevo. En el mismo. Hacemos clic en Nuevo para crear una carpeta con nuestras evidencias. Nos sugiere crear nueva carpeta. En este espacio, denominamos la carpeta con nuestro nombre. Grupo de estudio INA15G10JUAN, por ejemplo. En esta carpeta, Debemos crear, entonces, otra carpeta para organizar por módulo nuestros trabajos realizados. Ponemos el nombre, módulo 1, y dentro de esta carpeta, módulo 1, sí podemos ir colocando las evidencias de nuestro avance. Reducimos la pantalla a la mitad. En Maximizar o Minimizar podemos ajustar el tamaño. Y como nuestro documento de PowerPoint se encuentra en el escritorio de la computadora a mano izquierda, solo tenemos que arrastrarlo con el mouse desde la izquierda hasta este espacio que nos invita a... A soltar los archivos aquí. Es así como podemos poner nuestros documentos en la nube. Se va a mostrar el panel que nos indica subiendo un elemento. Y el tiempo que resta para que esta operación culmine. Una vez nuestro documento está en nuestra carpeta se muestra con su nombre y podemos acceder al mismo en nuestro espacio virtual en la nube. Vemos que podemos ver el documento y también podemos abrir el documento utilizando la herramienta de presentaciones de Google que es una herramienta que se comporta igual que el PowerPoint de nuestra computadora, del paquete de oficina de Office. En el mismo, debemos compartir el enlace hacia este documento que hemos creado y que hemos subido a nuestra nube a través de la herramienta compartir, que es el botón en la parte superior derecha con su mismo nombre, compartir, y si tiene en inglés la computadora o el programa, share, compartir. Esperamos a que cargue, y una vez cargada nuestra presentación, vemos que se muestra todos los elementos que hemos creado. Y hacemos clic en el botón compartir en la parte superior extremo derecho y nos propone en el cuadro de diálogo que compartamos nuestra diapositiva a través de un enlace. En la parte debajo, inferior, debemos copiar el enlace cambiando la disponibilidad para que cualquier persona con el enlace tenga acceso al mismo. Así es como el tutor podrá tener acceso a ver su documento con el enlace copiado. Una vez tenemos nuestro enlace copiado, podemos acceder a nuestra plataforma de estudio y en el espacio correspondiente a la tarea 1 del módulo 1, Pegamos el enlace que tenemos ya copiado. Accedemos a nuestro curso. Formación en herramientas digitales para la docencia regional 15A. Grupo 10. Descendemos hasta ver el módulo 1 de nuestro curso de capacitación hacemos clic en el módulo uno alfabetización digital para un ambiente virtual Y en el espacio correspondiente a Actividad 1, Exposición del Entorno de Windows y Ofimática, accedemos. Vemos que hemos cumplido con todos los parámetros de la consigna. Y en este espacio, donde se nos propone Subir Elemento, o agregar comentario, podemos copiar el enlace que hemos adquirido de nuestra presentación 1, tarea 1, presentación con PowerPoint sobre los elementos de la computadora. Hasta el próximo video.